Este año la facultad ha decidido realizar el primer congreso de bromatología y nutrición luego de una trayectoria de muchísimos años de, de realizar nuestras, nuestras jornadas tradicionales de bromatología y nutrición. Este año hemos asumido el desafío de subir un poco la apuesta y, y ir a un evento de, de mayor relevancia que va a contar con invitados eh, internacionales. Eh, fundamentalmente de España, de Brasil, de Chile y por supuesto de diversos centros de investigación y universidades nacionales. Hemos sido muy meticulosos en, en buscar lo mejor eh, en lo que es innovación en alimentos, las dis grandes discusiones que se están dando a nivel de salud pública, eh, entre otros temas que hacen a la actualización profesional eh, vinculados a la nutrición, por ejemplo, algunos aspectos de la clínica, la nutrigenómica, que son temas de suma relevancia e interés tanto para los graduados como otros profesionales también de la salud que nos van a visitar y, y esperamos que así sea en esta instancia. Tuvimos la idea de incorporar a Guayaguaychú, a Guaraguaychú, Ciudad como, como un lugar donde se desarrolle esta actividad en el futuro y vaya creciendo. Se va a realizar en el Centro de Convenciones eh, Municipal el día eh, 12, 13 y 14 de octubre. Eh, vamos a finalizar ese 14 de octubre con un, con un workshop que lo va a dictar la española Unificación García Segovia sobre gastronomía molecular, también con una integración del sector gastronómico local en una apuesta a, al crecimiento de ese, de ese sector en nuestra ciudad.